Marel Ibarra, curso del noveno semestre de la licenciatura en administración. Eh, estuve apoyando en la difusión de, del evento, invitando a los estudiantes de diversas fac facultades a asistir. Eh, la experiencia que, que me proporcionó el evento fue... Eh, enfocado al en área administrativa, eh, cómo se organiza todo el proceso que conlleva el evento, no solamente es un, un evento de, de tres días, no, sino es algo que, que se viene planeando desde hace ya varios meses no, y, y lo que sigue después para, para el evento. Eh...